Junior Pierre recibió varias estocadas en incidente registrado en una gallera del municipio de Villa Arriba, provincia Duarte. Al ser cuestionado, narra cómo ocurrieron los hechos. Bueno, yo estaba en una gallera, me jugué con un tipo y son dos que andaba, yo, y uno me pagó y el otro no quiso más. Entonces, ahí cuando yo, yo dije, bueno, si fuiste tú que me ganaste, si ganas, yo te voy a pagar su cuarto. Y ahí el otro estaba discutiendo, dije no, yo no jugaba contigo, Y entonces sí, jugamos. entonces hay uno que me pagó, hay el otro que no quiso pagarme, lo que me pagó, me pasó por la trama, me cortó con, la, con el semillano. Agrega que todo se originó cuando el agresor se negó a pagar una jugada. ¿Estaban aportando dinero entonces ustedes? Sí, yo estaba en una gallera. ¿En una gallera? ¿En dónde era eso? De, en David, un sitio que dice David de Villarriba. En Villarriba, fue en Villarriba eso entonces. Uh -huh. Fue dominicano el que tiró? Sí, Dominicano. ¿Qué cantidad de dinero usted estaba apostando? Yo, yo lo aposté y gallo mil, yo lo Yo lo que hice fue 5 mil pesos. Y ahí me jugué 500, quinientos pesos con ayuda afuera. ¿No te quisieron para cuántas puñaladas entonces de ellos? Un solo. ¿Y luego qué tiró qué hizo él? Eh. Luego que te ¿qué hizo? Y se mandó cuando se duele la la de acá atrás, y se mandó. ¿Qué tiempo tú tienes aquí en el país? Aquí, ¿Cuántos años? Aquí yo tengo 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Qué tú le pides a las autoridades entonces? La profesión bueno. bueno, yo no puedo, puedo tener nada, pero si no hay duele la la que te puedo, sabe ayudarme y no. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de este municipio.